de aproximadamente 360 horas de juego no lo digo yo, lo dice literalmente el tiempo ya hemos conseguido esta hermosura de la quinta epa que se está guantando para que veamos